Bueno, y ahora viene otro momento especial de esta audición. Y es que hoy vamos a contar con Raúl Vázquez y una obra suya. Pero bueno, lo voy a decir yo mejor que la presente. Bueno, muchas gracias, Sergio. Y muchas gracias a todos por venir. Eh, yo soy Raúl Vázquez, como, como dijo él. Eh, eh, me dedico a la, a la música profesionalmente eh, desde hace un par de años, pero llevo en la música desde que era chiquitín. Esta canción eh, se llama Guernica, eh, porque es bueno, o sea, mi primera banda sonora, que fue para una obra de teatro que ilustraba a cada uno de los personajes del cuadro de Guernica, digamos en la situación en la que se encontraban cuando, cuando corrió el bombardeo. Y nada, ya vamos.